de los más grandes y prolíficos creadores de teatro, que es José María Muscari. Puedo eh, hacer un título que dice, renuncias, denuncias de plagio y escándalo. Vamos con Débora D'Amato. ¿eh? Sí señora, muy buenas tardes para todos y como bien dijiste, escándalo con uno de los directores que ha sido emblema en el mundo del teatro. Todas quieren trabajar con él, todos quieren trabajar con él y en esta oportunidad él asegura haber escrito una obra en la que se trata de diferentes... Son tres parejas que tienen diferentes historias. Se las presenta un grupo de actores de primerísima línea sí sí, para que formen parte de esta obra. Asegura haberla escrito él. Sí. Sin embargo... que pacho! Uno de los actores de mucho renombre descubre, o vamos a decirlo en potencial, habría descubierto... ¡Opa! Sí... ...que está afanosamente inspirada... ¡Ay, ¡Ah, Débora! No. ...una película. La, eh, la obra se llama... ...paradójicamente Plagio. No, la obra se llama... La obra que escribió... ...José María Muscari se llama Plagio. Sí. Y estaría inspirada afanosamente en la película Malcolm Emery. Bien. La realidad es que uno de los actores... ¿Podemos saber de quién se trataría...? Porque hay varios actores, nombres, pero el contra... que habría renunciado sí. es Martin Seppel. Martín Seppel. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué nombre! Eh? Se ¿verdad? sabe que hay otros actores que aparentemente también habría renunciado otro más, pero como el segundo actor no está sí. confirmado, no me animo todavía a nombrarlo, pero Martín Zeppel es quien habría descubierto... Se plantea a Muscar y le dice, pero escúchame, esto no es una obra escrita totalmente... Pero, Débora, ¿cuánto tiempo hacía que estaban ensayando? Porque la obra supuestamente se iba a estrenar en 15 días. Ya. Bueno, hay cambios. Ah, ok, a ver... De hecho, tengo entendido, pueden desmentirme absolutamente todo lo que estoy diciendo. Quiero avisar que lo que estoy contando sale del riñón de esa producción. Sí. Y tengo entendido que a raíz de este planteo, y de esta renuncia, y de estos enojos, y de estos idas y vueltas, José María Muscari estaría reescribiendo el guión <risa> sí, de sí. plagio. Pero, perdón, hay al, la pregunta inevitable. Plagio. Plagio. ¿Le puso plagio para tener una coartada en caso de que alguien se diera cuenta? Vamos a ver, no tengo respuesta. Vamos a ver, hasta la acá entonces capacidad. repasamos la información, se estaría acusando de plagio a José María Mucari por una obra donde supuestamente está escrita por él que se llama Plagio. La primera renuncia sería de parte de Martín Seffel. Parece que el resto del elenco, mira que te nombro a Martín, pero el resto del elenco son todas... Primerísimas figuras Y ahora, en este lunes caliente Prendido fuego En donde nos estamos derritiendo Llega un último momento de Matías Vázquez. Sí Y el que está caliente Y el que está rojo Y el que está realmente enojado Y no puede ser lo que está diciendo Débora D'Amato ¿Quién es quién? Es el ¿Quién? protagonista de este, entre comillas, plagio ¿Quién? Mucari Muscari. No, palabra exclusiva está, Además no. está atento por lo Perdón. que veo atento Débora con lo que está diciendo Muscari. Porque la obra se llama Plagio, Débora te dice a vos. Sí, sí. Pero estaba basado en una película que lamentablemente no se consiguieron los derechos. Ah. ah. Pensamos que íbamos a tener los derechos, todavía eso no pasó. Es peor la aclaración que la de, o sea, de Débora. Bueno, perdón. Claro. Continúa, Diego. Porque a qué ver, dice. Hay más. Yo convoqué a la autora y acá hay nombre para que lo digamos. Sí. Mariela Asensio. Sí. Ya escribimos juntos otra obra ver, y esta terminamos escribiendo. ...con ganas de hacer un nuevo proyecto. ¿Qué pasó? Sinceramente, lo que decís, D'Amato, de, de Martín Seyferl... ...no me cierra, porque yo con él tengo una excelente relación. Y nadie me dijo que se iba a bajar del espectáculo. Ah, bueno. ¿Por Estamos... qué ponés que Martín se baja del espectáculo... ...y por qué pones que Martín es el centro de la polémica... ...cuando está todo bien con él? Mm. Bueno, Seyferl no opina lo mismo, pero más allá de eso... ...más a mi favor con el descargo de José María... ...quien respeto y quiero un montón... ...pero esto no lo digo yo, José María... ...dice gente que trabaja en la productora... ...donde están trabajando para este nuevo... Eh, ...esta nueva obra... ...a ver, insisto... ...una obra de teatro... ...que dijo que la había escrito él... ...así se la presentó a sus actores... Sí. ...cuando se leen el, el guión... ...dicen, pero esto está afanosamente inspirado en una película... Sí. Sí, sí, ...bueno, sí. ahí un poco la razón me la da... No consiguieron los derechos. No sé qué es mejor, ¿eh? Si no conseguir los derechos y hacerle igual y tener que reescribirla Ahora, o plagiarla totalmente pudo de haber, propia. Pudo haber dicho, pudo haber pensado Muscari que, qué sé sí. yo, que luego les daba la información ver, de que era una obra existente. ¿Ven tú, qué opinas? Lo que opino es que hasta que no se suba a, a Marquesina y la obra al escenario, no podemos tener el prejuicio de inducir que se va a cometer un delito o un ilícito cuando todavía no se cometió. No, sí, claro. Cari puede haber mamarrachado y hecho borrador cualquier texto sí. y después lo puede ir cambiando en función de la reacción que tiene el medio para con su obra. ¿Qué dice el abogado? La, la obra ajena como propia es lo que se califica como plagio. Ahora, si él quiere reescribir, va a tener que reescribirla de manera completa, sí. Sí. porque cualquier similitud, en parte o en todo también dice... Ya ensayaron, estaban por estrenar. A raíz de esta, este planteo de uno de los actores en los que le dice, escúchame, esto es un, no es una obra original, es un plagio a, a otra obra, se reescribe, se dilata el estreno, me parece que algo, evidentemente hay algo que, entiendo lo que dice Luis, hay que esperar a que se yo, yo pero que a los actores... Yo, le, le, le, yo le, le daría la derecha a un director y también a un autor que le ha dado laburo a mucha gente, sí. que ha improvisado sí. siempre, que ha mm. hecho... Eh, ...espectáculos a la gorra, pasando él la gorra para sostener el elenco, y gente... Que a lo mejor estaba fuera de circuito, como Totalmente. por ejemplo a Noemi Alan, Beatriz Salomón, en su momento, los, las convocó, le dio laburo y le dio una esperanza de Luis, vida. Pero le yo le pongo la a Muscari. todas quieren, y quieren trabajar con él. con él. Matías. Sí, sinceramente no sé cuáles de las cuatro parejas sigue escribiendo a Muscari y seguirán en el proyecto. Ah, bueno, bueno. Seguro cambiarán los tiempos. No. Cambiaron los tiempos se y bajando. se retrasa el estreno, confirmado. Sí. Sí. Pero supongo que en breve, en unos días, todos van a recibir el nuevo texto. Y ahí. Voy a darme cuenta quién va a estar conmigo y quién se va, ¿Hasta va a ¿Hasta ahora? otra obra? ¿Cómo lo va a, a, O sea, iba a cambiar todo. Pregúntale eso. Lo que está hacia... Es un Chanta, Muscari. ¿Cómo salvioso, vas a decir ¿eh? eso, ¿eh, ¿eh, eso Tartu? Es un Chanta. chanta simpático. Es un Chanta simpático. A ver, ¿Sí? escribe una obra... Sí. ...que es, evidentemente está choreada en una película que no fue de las más vistas de Netflix. ¿entiendes? entiende? Digo, no hizo Sin Novedad en el Frente. No. agarró una que estaba en el catálogo de 6.000 películas de Netflix y dijo, vamos a... a copia esa. Sí. Perdón, ¿le avisa a Zeffel? No. ¿Le avisa quieren? a Benjamín Rojas? No. ¿Qué no. voy nombrando? Ay, ¿Vas yo, nombrando, No, Yo no, tengo ningún, bolsa, eh. yo no Caparero, tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema. ¿Le avisa a Le avisa a Benjamín Rojas. Che, mira, esto está basado en esta película que por ahí alguno la vio, ta, ta, ta. ¿Por ahí consigo los derechos? Por ahí no. No, este fue es el ponían... problema porque le podían decir porque que no a los derechos. Para ellos era una película, era una obra escrita por él, sin saber que era yo lo digo bromeando, afanosamente inspirada porque básicamente es la, eh, la película. Cuando uno es actor es inspirada o replica los diálogos, No, no, es, diálogos, igual. Replica... Plagios, es igual, es, plagio, es, la es igual. La palabra de nuevo de la parte donde oh, sí. habla de los derechos, Bukhari, donde explica quiero ver las entre líneas de lo que dice. Si realmente era un ensayo y esa no iba a ser la versión eh, final... No, te digo si más. Sí, Está reescribiendo el guión completo. Ahora, ahora, tiraste ah. uh, de las bajas uh, y que te dieron cuenta. Porque si vos vas a hacer un espectáculo y no tenés los derechos y pensás que los vas a conseguir, hay una desprolijidad. Vos tenés que decir que es un Pero, espectáculo único cuando hay ya los derechos. Pero, Acá dices, dice, se atrasaron los derechos. Dice. ¿Qué dice de los derechos? La obra se llama Plagio... Y está basada en una película que no se consiguieron los derechos. Lamentablemente no los conseguimos los derechos. Ya da por sentado, ah, Que van a conseguir. Y bueno, se, se habrá caído la negociación. Vaya a saber desde cuándo estaba negociando. Hay información de último momento. Vamos de bola a Mato. La película es del año pasado, como bien decía Tartu. De Netflix. ¿Quieres saber qué le habría dicho Zefel a Muscari? O sea que dice que son tan amigos. Sí, que está todo bien. Si querés que esto no se filtre. Tenés que pedirle perdón a toda la gente que trabaja en esa obra. ¡Ah! Enojados. Enojadísimo. Este. Pero lógico. ¿Hay antecedentes no... hay antecedentes de algo parecido que haya hecho Muscari. No. antecedentes hay no. en el, No. En el... de, no. jamás. No. no, al contrario. Sus obras son originales, siempre, siempre fueron diversas. No. O cuando había alguna, algo, se sabía que era de otro... Claro, la casa digo, de Bernarda Alba, Exacto. Por exacto. Siempre fue un éxito absoluto lo que hizo. Siempre, como dice Luis... Sí. Todos quieren trabajar con él, todos quieren trabajar no, además con Además es exitoso, fíjense, es súper exitoso, pero en este bien, caso... ¿Pero se equivocó? Insisto, acá? no aclaró que estaba amparándose en otro libro, dijo sí, que era de él... Perfecto. Lo descubren, renuncian. ¿Qué dice Celia? Ya voy a estar tú. Por lo que dicen, quizás lo que, lo que pasa es que él... Obviamente estaba escribiendo la obra esperando los derechos y cuando supo que no los consiguió, tiene que volver a hacer una obra nueva. Y pero una no es más obra fácil nueva. Pero es una cuestión de tiempo. ¿Es más fácil arrancar una No, vez que pero está todo? a ver. Hola, Karina, ¿querés hacer la alfombra roja de los Oscars? Sí. sí, dice Karina. ¿Cómo sabes que yo quería hacer? Voy a hablar con Hugh Grant. <risas> ah, bueno, dale. Eh, no, no tengo los derechos. Te, pero, te, me estás cargando, le decís vos. Claro. Yo ya estoy en Los Ángeles, mi amor. Claro. Ya está, estoy, me, alquilé un, me alquilé la ropa, todo, y ahora me dice que no tengo los derechos. Eso es lo que pasó, porque ensayaron, Cefel estaba, estaba Benja Rojas, y ahora van a seguir llegando los nombres. Avisale antes. una desprolijidad, una desprolijidad. Nazareno Casero, mira. Nazareno, Nazareno Casero, Casero, mira. Bueno, bueno, Casero Nazareno era... Casero tras... tiene unos problemas también con la letra. Bueno. ¿Por ah, qué? Bueno. Eso ¿Qué es decir eso a Martín, ah, eh, Martín. No, no podemos decir nada, pero me llegó que hay mucha interna en ese elenco. Ah, ¿no pensás que eso? Pero ¿qué letra va a aprender si, si ah. no, es todo un plagio? Mejor que no se la aprendió. Bueno, entonces, claro. entonces anticipaba lo que iba a pasar. El inconsciente ¿sabes? le fue fiel pero a. Esa, a obra, esa obra son diferentes parejas que hacen todas el mismo libreto y cada actor le da su impronta. Eso Ay, es lo que Qué, es qué hace interesante. De eso Por se eso... trata la obra. Qué interesante. Así es la idea. A ver, vamos a ver Una la especie. Subjetivamente que le hayan puesto plagio. Seguramente lo hizo ah, bueno, bueno. quizá colocándose frente a un escenario de conflicto. Ahora, si la autora real, la, la la que escribió ese ese libro, ese guión para una película, no le hace ningún tipo de reclamo... Años atrás eran íntimos amigos, no sé en qué relación están hoy. Porque ahí tiene que estar... María Esencio y él, pero eran muy amigos, no sé hoy cómo están... Bueno, a ver, años. ahora se metió en un aprieto. Por la autora, en teoría. Pero digo, si son primero? tan amigos, no le da, es raro que no le dé de los derechos, sino le da, está ofreciendo hacer una obra de teatro. Acá no. dice que están terminando de escribirla juntos. Y en este momento, Muscari dice. Que está internado en su casa, sí. escribiendo a contrarreloj lo que tiene que ser un espectáculo que se retrasó. Y por supuesto no quiere que se le caigan los jugadores. Y va a tener otro nombre, sí, va a tener... cambia el nombre porque... Cambia, si cambia todo. El plagio, es un plagio dentro del plagio. Cambia todo. Bueno, bueno. Entonces va a ser otra obra. ¿Tilombo. ¿Va a ser otra obra? No, ¿Tilombo? no, no. es que va a ser de parejas que hablan, va a ser otra cosa. Bueno, bueno, nuevo plagio. Cariño. Claro, y hay que ver, por eso dice Hay que ver quiénes van a estar conmigo Porque hay muchos actores que por ahí leen la obra Y dicen, no, a mí no me, interesa, no me interesa, no me gusta, no me divierte Este no, no está enojado yo. Por algo le dice que, por favor, si, si realmente eh, Esto es así, que le pida perdón a Sí, que lo miren. que pasa es que con la falta De, de trabajo eh, que hay, uno se compromete sí. Con una obra, por ahí dice que no a otro trabajo Pero fue un enojo sé en cuatro paredes O fue un enojo, o fue un enojo que pasó también a, a cierta situación de tensión Fue un enojo De bla, bla, bla ¿Yo querés que te cuente por qué se ha enojado Sheffield? Dale, ¿También? por favor. ¿Qué? A ver, ¿qué hora? ¿por qué? Voy leyendo porque no tengo ganas de meter la pata. Al ser miembro de Saga y que defienden a los actores y a los autores. Yeah. Sí. Dice, no puedo participar de una claro. obra en la que no está aclarado de antemano que es, o tenés los derechos o no los tenés. A ver. Es un plagio, no puedo amparar... Defendiendo los derechos de los actores, no puedo estar del otro lado. Claro, a ver es... si entendí bien, porque es lunes y estoy medio dormido. Mariela Asensio sí. es la autora de la película. Sí. Es la autora de la película. Sí, del guión. Del guión de la obra. Del de la película claro. original. Sí. Del... no ah. de la obra. Ahora, lo que dice Muscari es. Muy es... amigo de, los... no. de Muscari. Mariela es la autora. No, no, que convocó. Diego, explícame, José María, no, José no María convocó a una autora para que escriba la obra, entre comillas, sí. de él. ¿Quién es esta autora? Mariel Asensio. Él pensó que iba a conseguir los derechos en el transcurso mientras escribía la obra. No los consiguió. La película original la copiaba, no la no escribía. Acá estamos está, viendo, mirá, está, justamente, mirá. estamos viendo el tráiler de esa película. Está, mira, ahí está. ¿Cuál es el título original? Malcolm and Mary. ¿sí sí, Malcom no, Malcolm no, and Mary. Ok. Entonces, Malcom. esta señora se puso a escribir la obra, pero a, a, a escribir esta obra. Esta obra. Esta, la original. No es esta que... obra. Mientras es, negociaba los derechos... Convocaron a los actores, empezaron a ensayar, toco, toco, toco y resulta ser que los derechos no se consiguen. Pero, pero ¿hay mails donde hay un ida y vuelta Ahí ya me negociando los derechos? A ver, la información que yo tengo es de alguien que está absolutamente involucrado en el día a día, sí. que me cuenta lo de Cefel, que me cuenta la furia de Cefel, por esto que te digo, él está de un lado y no, sé, no puedo participar estando de, del otro lado. Muy bien, vamos a recapitular la información que hemos dado hasta el momento. ¿eh? No tuvimos tiempo de sumarlo al... ...al video de presentación del programa de hoy... ...porque hay un escándalo total... ...hay un escándalo total que tiene que ver con José María Muscari... ...uno de los más prolíficos productores y directores teatrales... ...habría convocado a una nueva obra llamada Plagio... ...llamó a Martín Seffel, llamó a... ¿Qué otros actores nombraron ustedes? El Dejame Dejame de Javier, Rojas, Jamier, Rojas, Nazareno Caseros, entre otros. Resultó que cuando empezaron ya a practicar, a ensayar esta obra, se enteraron de que esta obra existía. Martín Seffel se bajó, supuestamente, la información que nos llega aquí a la tarde es que estaría muy enojado sí. con José María Muscari, y que a la vez se comunica con Matías Vázquez y dice que de ninguna manera... Que Martín Seffel no está enojado, pero esta es la situación actual. A 15 días de este estreno, José María Muscari se sentaría nuevamente, estaría con estos 45.000 grados de calor reescribiendo la obra y ahí ver quiénes van a acompañarlo en esta nueva función.